Oh wow Hoy día es un gran día Es la primera pega de mini que ahora que tengo en meses La mini Han pasado muchísimas cosas hoy día Voy saliendo atrasado Deal. día número 2 a terminar el formado fino y tratar de que quede lo más rítmico posible así van quedando los peraltes por fuera sin camotes y estas cosas no voy a decir que me pasan solo a mí pero me pasan con demasiada frecuencia Oh shit, le pedí mucho Esta picota ahora es como el martillo de Thor La mayor cantidad de la tierra de la pista está movida en bruto Así que ahora voy a empezar a formar con mi rastrillo Más o menos. <ríe> Mira, este ah. es el chicho. Ya, buenísimo. Te pasaste. ¿Eh? Muchísimas gracias. Perro 2. Perro oh, la pista va quedando ya más completita. El contraste no me deja ver nada en la pantalla, pero por allá va. Me falta hacer estos últimos peraltes y estamos casi. Ahora viene la parte buena onda del proyecto. Vamos cómo nos va. Estaba ah, está torcidísima. Ahí. Le voy a dar otra vuelta más, que no va a ser nada distinto a esto, ni muy emocionante, así que nos vemos en breve. <risas> Vamos a ver cómo está quedando la huella. Oh, pero esto funciona bastante bien. Sí, queda marcado. Bueno, si sigo dando vueltas como tarado, me voy a ver muy poco profesional, pero quizás esto queda aplanado. O quizás se reparte tanto en la superficie que no está haciendo nada. Después de muchas pasadas hay una buena probabilidad de que se compacte. Pero ya, nos vamos a poner serio. Ya ni me acuerdo cómo era. Acá. Acá. Ahí. Ahí. Acá. Todo vuelve a la memoria. Como dirían por ahí, aquí viene el calor. ¿Te gusta cómo va quedando? Sí. A mí me gusta andar mucho. Yo he visto videos en YouTube con tuyo. Mío, ¿En serio? Y muy, muy pelacable. Sí. ¿Sí? ¿Cuál es el video que más te ha gustado? Este. ¿Este? ¿Cuánto sabes? Esta, esta tiene varios bumps, rítmica. Y este saltito que es donde estáis parados. Y vamos a andar, ¿qué te parece? Hoy me gustó. Estoy casi orgulloso de haber hecho esto en dos días. Para cómo está el terreno. Así funciona. Ahora voy a dar una vuelta un poquito más fuerte. Voy a hacer distintas conexiones vais más rápido y a saltar de uno a otro ¿Qué tal Gabriel? ¿Qué tal? Uh. ¡Seco! Lo voy a tener acá despichando energía como loco Gabriel, ¿te gustó? Sí Le la cara que pasé por todas las emociones de acá <risa> Esta hueá está muy dura, no voy a terminar nunca <risa> <risa> ah, ¡Va a quedar mal! <risa> Chau Gabriel Nos vemos, practica y ponte casquito ya Ese pump track fueron dos días intensos de trabajo Es primera vez que hago un pump track desde cero Completo yo mismo O creo que había hecho el de mi casa, pero ese ya no cuenta Hacer el movimiento de tierra con la mini Rastrillar toda la forma del terreno Y compactar, que también ayuda a definir la forma del pump track Fue agotador, pero quería hacerlo hace rato Aprendí un montón cosas que hacer, cosas que no hacer el diseño del pump Track es totalmente distinto a cualquiera que hemos hecho antes porque era más largo, más rápido Y en ese sentido funcionaba bastante bien, siendo que no estaba muy apretado Así que si te gustó este PAMTRACK, dame un like Si tienes algún amigo que quiera hacer uno en su casa, dile que cotice su proyecto en mtvendurochile.com No, en mtvendurochile Y suscríbete al canal para seguir viendo PAMTRACKS de este estilo ¡Te vemos en el cerro!